Según ayer pudimos constatar, el alcalde de Moca está más estable, eh, gracias a Dios en el día de ayer se mantiene en cuidados intensivos para monitorear su condición de salud. El alcalde de Moca, Guaracuya, Cabral, que está complicado por el COVID-19, hay que cuidarse, aunque ha bajado el COVID, vemos los casos que se presentan día a día con el COVID-19. Hay que cuidarse, sin lugar a dudas. Vámonos a Cotuí, señor director. Este motor robado infantino de Cotui están dando una recompensa para quien brinde información sobre el mismo. 100 mil pesos de recompensa al que ubique a estas personas que vemos en pantalla que se eh, robaron esta motocicleta. Vamos a ver este video, señor director. Nos vamos entonces, señor director, con esta próxima información: este accidente de tránsito que sucedió ayer aquí en la Rotonda de los Rieles, en el que esta patana embistió a este motorista ahí en el cruce de la Rotonda de los Rieles. Claudio Cornelio Ureña está grave por los golpes que recibió en todas partes de su cuerpo cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta y fue embestido por una patana, quedando prácticamente debajo de la patana en la rotonda de la entrada de los rieles. Vamos a ver este video, señor director. Hermano, tú tú y te... Ocurrió el accidente, ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Cómo? No, no, no, ocurrió sea, no el accidente? ¿Cómo ocurrió el accidente? fue colisión? ¿Qué pasó? Motorista, que la semáforo ahí? En ese Para que todos lo los de para allá. un que dejar lo que transita libremente. Motorista para el que no y se le metió. Se le meta también, otro, gracias a Dios. Ya vivo, ¿Cómo le llaman esto por aquí? De la silla, bienvenido por este la respuesta. ¿El nombre es tu Emanoel? No, gracias. Cómo hermano Manolito. Tenemos un accidente donde una persona quedó atrapado debajo de una patada Salió a extraerlo y sin amarrado, un servicio oficial, lo nosotros, de los bomberos que pues hacemos por ahí. A usted también la da atención, atención todavía. ¿Te estabas a lo del? estable, presión estable y esperemos que siga funcionando bien. Ok, una sola persona entonces, ¿en qué iban ellos? Ellos iban en motocicleta se les metió a esos vehículos a mataron no tuvieron que pero gracias a Dios está estable, está vivo y va a recibir ayuda técnica. ¿Por qué motivaron? Atención al departamento de tránsito del ayuntamiento. Me dicen que ese semáforo de ahí, el de la rotonda de los rieles, le da verde a dos lados, juntos, y por eso se producen estos accidentes. Buenos días, Héctor. Dime, hermano. Es que ese semáforo no lo respetan, José Manuel. Yo te, dije, yo te lo dije a ti el tiempo atrás, que si no quiere conseguir muita, que vaya ahí. Ok. Que quiere conseguir muita y no quiere hacer su trabajo. Ah, oye, eso es, como, eso es como un sitio de animales, estamos ahí. Yo te que dije que que tuviera la mesa para que agarrara y que estaba conmigo. ¿Tú no te acuerdas? Sí, sí. Que no se paran. eh Mira, a ti te toca y se mete de allá para acá. Que eso parece como... Eso es una gapa fe, ¿sabes? Coincidentes pasan ahí. Oye. Okay. A la vez que vaya y se ponga ahí dinero, trabajando que consigan dinero, eso sin vergüenza. Que la máquina está en las esquinas y agarrándonos infelices hasta no va para Eso sin vergüenza. ¿Eh? Soy solo uno sin vergüenza, José Manuel. Mhm. Uh -huh. ¿O qué es tu <risa> oh, No, no, no, yo, yo, a mí me gustan los guineos más duros. Tú tienes que cogerte tus chances también. Oye, ah. oye, para ya te lo estás sí. haciendo, correcto. Oye, eh, que de mensaje, ahí no dan media, ninguna dos luz nada. Es que te meten cuando cambia una luz, se meten todo. Se ok, meten todo. parece oh. cuando van, luz para agua, van a un granado de barra. Ok, él, ok. Ya ustedes saben, oyeron cómo es que está este caso, por eso estos accidentes. Amén y el ayuntamiento, los dos tienen que ponerse en eso. Vamos a ver estos muchachos, recuerden este caso que le hemos dado seguimiento a la muerte de este policía en, en Tenares, el Viceramón de la Cruz, el sargento de la policía que fue muerto por Emilio Francisco Cuello y Eduardo Virgilio Brito, alias Pocho. Ayer ellos se le varió la medida de coerción que tenían de prisión preventiva a una garantía económica. Lo que yo entiendo, nuestro corresponsal, mi hermana Mirabal, no nos mandó la, la, la información detallada, pero lo que yo entiendo es que a ellos se le venció el tiempo de la medida de coerción sin que hayan llevado a juicio de fondo el caso y el juez se dio la necesidad de variar la medida de coerción, pero me imagino que le puso una garantía económica que ellos realmente no pueden eh, pagar y que eso los va a mantener en prisión. Eso es lo que yo entiendo que sucedió en este caso con estos muchachos, porque ellos están mejor presos que suelen.